en esa libertad verdadera, la libertad del Señor esa libertad que también es respetar al otro ¿ya? ya vimos que el libertinaje no es obra de Dios sino que es de Satanás y vamos a ver hoy día qué nos sigue diciendo y explicando el Señor, cómo nos sigue ayudando esta palabra hermano querido que es mi alimento, que es mi guía que es mi luz y sigue sí, acá que en Juan 8, con un subtítulo, ¿Hijos de Abraham o hijos del diablo? ¿De quién somos hijos? Y ellos, y acá nos dice la palabra. Pues porque no son capaces de escuchar mi palabra, ya que ustedes son hijos de su padre, que es el diablo, le pertenecen a él y desean complacerle sus deseos. Él fue homicidio desde el principio, nunca. Mantuvo firme en la verdad, por eso nunca dice la verdad cuando miente, habla de lo que lleva dentro, porque es mentiroso por naturaleza y padre de la mentira. Palabra de Dios, palabra del Señor, del amado. Aquí, clarito, Satanás es el padre de la mentira desde el principio fue homicida nunca quiso estar al lado del Señor por eso él está ahí tratando de luchar, de ganar porque sabe que lo que perdió no lo va a poder recuperar nunca, y por eso trae a muchos a su perdición y por eso hermanos queridos el Señor dice yo soy la verdad y la vida entonces tenemos el camino de la verdad que es Cristo, que Él mismo me dice que es la vida, que es la luz, que es la alegría. Y por otro lado tenemos la mentira, que el Padre es Satanás. Y claro, claro, y clarísimo. El Señor lo dice, homicida desde el principio. Y estamos, y Satanás que quiere, que nos hace creer. No, si la mentira no, mentira chiquitita ni se nota. No, si una mentira piadosa, celeste, verde, rosa no sé qué color le ponen hermano querido la mentira es mentira mentira ¿y quién es el padre de la mentira? Satanás que sea chica, que sea grande que sea piadosa, que no sea piadosa, es el padre y él quiere que haya una mentira chiquitita que ni se nota pero para tapar esa mentira chiquitita tengo que hacer una un poquito más grande y después una más grande y después no tengo, no, no, no, no sé de a dónde sacar más porque tengo que ir tapando tapando la mentira Mientras tanto, estás esclavo ahí, esclavo de Satanás con la mentira. Mientras tanto, que la verdad te hará libre, te saca la libertad porque estás en el Señor, que es mi camino, que yo lo sigo, es la verdad, la vida. Me dice, no tengas miedo, yo estoy contigo siempre. Pero déjame, permíteme. Hermanos queridos, ahí está la diferencia que hoy día el Señor nos está diciendo. Nos está explicando clarito. Tú tienes que decidir porque me hizo libre, te hizo libre. Y tú eres el que tienes dos caminos. El camino de la verdad, que el Padre es Cristo, y el camino de la mentira, que el Padre es Satanás. Así que, hermanos queridos, que hoy día nos quede claro que la mentira es una sola, no hay grande ni chica, es mentira. Y el Padre de la mentira, Satanás. Tú le haces caso y mientes Estás en las manos del Padre de la Mentira. Pero si tú luchas por la verdad y tú estás en la verdad, estás en las manos del Padre de la verdad, que es Cristo. Así que digámosle, Señor, ayúdame a vivir en la verdad que me hará realmente libre.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 La noche sea oscura y profunda, tu luz me guía. Al nacer el sol, sin tiempo que perder, mis redes lanzaré. Me basta solo tu gracia, Jesús, para ser.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 Oh